Hola muy buenos a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, la verdad es que os voy a presentar mis salvapantallas ya que supongo que como yo habéis tenido que cancelar vuestro viaje, el mío era a Nueva York, ahora en este puente y bueno, como soy informático pues mira, he puesto aquí mis tres pantallas más grandes en la ventana y os quiero enseñar un poco cómo funcionan, entonces bueno, vamos a ello ¿Qué os parece si viajamos al bonito Nueva York, yo iba a ir a ver la, la estatua de la libertad, pero debido a esta pandemia pues no he podido y he tenido que fastidiarme, pero bueno ahora desde mi ventana pues la puedo ver ahí como si estuviera aquí al lado, venga vamos a cambiar de paisaje. No hace ya demasiado que estuve en París, en la bonita París, en realidad era un poco gris eh, la época en la que yo fui. Pero bueno, ahí tenemos la Torre Eiffel desde nuestra ventana, qué bonitas vistas. ¿Y qué tal si nos vamos al centro de esta epidemia? Nos vamos a China. Como estáis pudiendo ver, a través de la ventana tenemos las murallas. Increíble, ¿verdad? Espero poder un día viajar a este sitio tan emblemático. Y bueno, yo creo que ponemos ya la última foto. ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Está! No, aquí no está. Mierda. ¡Ah, no! ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.